Hola a todos, yo soy Maxi Silva y en este nuevo video les traigo un tema mío un tema que aprovecho también para decirles que ganó una mención en el libro de las Olimpiadas Literarias de San Miguel en la sección de Poesía Juvenil así que aprovecho también para agradecerle a, al intendente tanto a la municipalidad y a la gente que lo eligió por demás de tantas otras obras así que bueno, el tema es muy lindo, tiene una muy linda letra así que espero que les guste I'm I'm mm -hmm. Bueno, muchas gracias a todos Espero que les haya gustado Compártanlo si les gustó si, le, que si les gustó ponganle me gusta, suscríbanse Me harían un grandísimo favor Muchísimas gracias, hasta la próxima